Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal de EDUCA, les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver cómo nosotros podemos subir un paquete de contenidos IMS dentro de nuestro curso en EDUCA. Para ello, siguiendo las instrucciones, tenemos que descargar del curso de EDUCA un material que se llama manual manualusuarioalumno.zip este material se encuentra debajo de las etiquetas materiales de uso a distancia, entonces tenemos que irnos hasta acá acá, dentro de la unidad ¿sí? y buscar este archivo, entonces este archivo es lo que nosotros tenemos que descargar al darle doble clic sobre este archivo, este archivo fíjense que ya se está descargando acá abajito ¿sí? y ahora ya lo tengo descargado entonces lo que tenemos que hacer ahora es eh, descargar el material sí, y luego eh, añadir eh, un recurso de tipo paquete de contenido IMS dentro de nuestro curso donde tenemos el rol de profesor, entonces tenemos que irnos hasta nuestro curso ¿sí? recuerden que siempre hay que activar la edición del curso, yo ya lo tengo activado y tenemos que añadir en este caso un recurso, pero de qué tipo de recurso estamos hablando estamos hablando de uno que se llama paquete de contenidos IMS, entonces seleccionamos ese archivo le damos en agregar y ponemos el nombre del archivo que va a tener en este caso es el manual fíjense que acá está el manual del usuario alumno en este caso es un archivo muy muy importante porque dentro de este archivo está todo el manual del alumno de educa entonces tenemos que eh, es muy recomendable que este archivo siempre esté en todos los cursos de que, que se imparten dentro de la facultad de ciencias médicas entonces acá tenemos que ir a seleccionar el archivo tenemos que ir a buscar ese archivo fíjense que este archivo está en este momento está en descargas Esto, este archivo que está acá está en, en, en descargas en este caso ahí me descargan todos los archivos entonces yo me tengo que ir hasta descargas para buscar ese archivo ¿sí? y acá acá está el archivo que yo estoy necesitando. Selecciono ese archivo, manual usuario alumno, abro ese archivo, le, le, le, voy a dejar que se llame de esa misma manera entonces no le doy en guardar como simplemente le doy en subir este archivo fíjense que estoy subiendo este archivo ahora al curso es un archivo un poco grande, ¿sí? tiene como 4 megas, ahora ya está en un 90% me está alzando 100%, ahí está y simplemente una vez que tenemos el, el archivo acá dentro del curso, le damos en guardar cambios y regresar al curso entonces esta es la forma en la cual uno puede subir un, un archivo del tipo IMS, fíjense este es el icono de, de un archivo de tipo IMS en este caso. ¿sí? Ya lo tengo dentro del curso. Voy un poco a activar la edición. Ahora del curso. Fíjense que estoy activando la, la edición del curso. Para poder. Eh, ubicar. Este, este manual. Lo puedo subir. Acá por ejemplo. En, en materiales. De uso presencial. O en todo caso yo lo suelo ubicar. Acá arriba mismo. ¿sí? Acá arriba para que sea lo primero que encuentren nuestros alumnos en este caso al ingresar dentro de un curso fíjense que acá el alumno entra si ¿sí? dentro de este material y acá está todo el eh, to, todo lo relacionado a educa cómo acceder a educa cómo crear su usuario en educa eh, acá hay también un los videos que ya están relacionados cómo matricularse en un curso acá hay información por ejemplo de cómo un alumno en este caso puede eh, usar el bloque de navegación ¿sí? y eh, el alumno también en todo momento puede ir explorando eh, este recurso bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes Espero que este video les pueda ayudar para subir un paquete IMS dentro del curso. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.